A consecuencia de las constantes lluvias producidas por el paso de los huracanes María e Irma a finales del año 2017, una parte de la carretera en la localidad de Maimoro de la comunidad de Jaya se deslizó, dejando a los residentes en la zona prácticamente incomunicados, quienes, sin ayuda de las autoridades, solucionaron momentáneamente la problemática. Bueno, aquí no ha venido como que dice a nadie, tú sabes.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 que un momento hay que sacarla de un pronto para un edificio y no se podía sacar porque, ¿y cómo? A pesar del tiempo transcurrido, dicen aún sienten el temor latente de que en cualquier momento se deslice de la tierra nueva vez y ponga en peligro sus vidas. Ay, yo, pero yo, mi mía, ahí en mi casa esta, se, se le rajó el piso. que gusta que ustedes vayan a verlo. Y yo tengo temor cuando tú ves que están esos truenos y, eso, y esa agua grande. Yo me mando para esa casa. Porque una casa dique que segura. Tuve y lejos de Enrique, pero mira, muchacha, yo le tengo un miedo a eso. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.